Doctor. doctor buenas noches. No responde, Mirsa, y tengo una pregunta porque tengo dos respuestas correctas. Sí, en, la, en la pregunta número tres se repiten las respuestas. Sí. Doctor. Exacto. pero no está en sala y nos estamos demorando por ello, no podemos pasar. No podemos retroceder tampoco. Exacto. Un ratito. No contestan ni la llamada telefónica. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, supongo que si contestamos cualquiera de las dos, ambas son correctas, ¿no? Lo mismo considero yo. Así que... Ya, pues cualquiera de las dos, porque no podemos perder más tiempo en esa pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver, figúrame dos preguntas. En la pregunta... La tasa aplicable por impuestos general a las ventas es de... Doctor, justo también quiero sí. hacer ahí una un indicativa, doctor, Ajá. en esa pregunta. Se ha duplicado igual, ¿no? Sí, lo que pasa es que no aparecía el 18%, aparecen dos alternativas con 18.5% e inclusive eh, ahí, como sí. respuesta correcta le da el 18.5%. Pero es el 16. No, no, no. Es el 16, sí, es el 16 doctor. 6. Es el 16, claro. Sin un... embargo, la tasa embargo... efectiva neta es el 16%. Así es. Y esa respuesta, vale. doctor, está... está errada en las respuestas de la pregunta 4. Sí, doctor. Sí, doctor. aparece ahí. Sí, profesor, tiene que corregir eso, ¿ah? ¿eh? Yo puse 16 y me puse mal. Me mal. Yo también ahí era 16 yo cuando me dije, el orden. La preecuada correcta es 16. Igual, lo 6, diapositiva. Hacemos, hacemos, por favor, oh, de, conforme al orden, vamos absorbiendo cada uno de los puntos. Parece que ha habido un detalle dentro. Bueno, yo subí el examen a las 12 y 4, 12 y 20 de la noche más o menos que está más este, congestionado el sistema, pero me imagino que quizás, o lo más probable es que han hecho un refresh del, de la página. Usualmente, bueno, el, cuando manejan un tema, utilizan un tema de servidores, en la madrugada es cuando refrescan la información. Puede ser que probablemente ahí se tendrá alguna variación, y bueno, efectivamente ahí ello. Como primer punto, tenemos el tema de la pregunta relacionada al IGB. ¿Sí? Que es en este caso el crédito fiscal, ¿no? Ahí es que se repite la, la, la respuesta. Eso se repite la respuesta, así que efectivamente. Sí, hay otra también que se repite el... la respuesta, pues en el Bien, caso, igual. en lo que es, eh, en la pregunta no relacionada a lo que es la tasa aplicable IGB, efectivamente tenemos ahí una respuesta, que la respuesta correcta en este caso sería el 16%. Producto ya salió IGB, mal. La tasa correspondiente, solo el IGB neto es de 16%, pero si nos pide que... Y, hemos... y aparece que la respuesta sí, 18.5, aparece que es la respuesta correcta. No sé, si parece como les digo, o sea, parece que se ha intercambiado, intercalado la, la variable, pero el 16% de la respuesta correcta. Ya. Luego tenemos una segunda. A ver, vamos a ver en este caso. Se repitió una pregunta, doctor. Acá sí tenemos, son las declaraciones en las que los contribuyentes... O declarante determina, ¿no? El importe del impuesto a pagar, es decir, la deuda tributaria en el periodo determinado. Declaraciones determinativas. Ahí nuevamente se repite. Tenemos, bueno, tenemos la A y la D como respuesta. En este caso, bueno, la respuesta es declaraciones determinativas. Pero sino no que... Como se ha repetido en este caso la pregunta, tenemos el detalle de que ha jalado solo una opción. Igual, declaraciones. Declaraciones determinativas. en Ahí más que todo parece que es el tema en la primera y en la tercera pregunta es un tema de por duplicidad de respuesta, parece que solo una está tomando la opción, ya que o sea, se ha duplicado la interrogante, y en la otra sí, efectivamente, este, se ha duplicado la, la respuesta, pero la respuesta correcta es el 16%. Con eso sí. creo que efectivamente tendríamos absueltas las preguntas. Doctor Obregón. Conforme al orden. mirsa sí, con eso creo que estaría absuelta tú con mi mano, doctor. Gracias. A ver, conforme al orden, Hans Centurión. Doctor, buenas noches. Doctor, eh, por uh -huh. la misma, por el mismo problema prácticamente, la que se ve clara, sí, la que es en cuanto al IGB neto, que uh -huh. también, ajá, eso puse el 16 como ya nos absolvió esa duda, uh -huh. queda claro. Y con respecto, doctor, a las otras preguntas, quizás en las que se han duplicado, eh, ahí me han bajado el puntaje. porque cualquiera ¿cuál? de las dos alternativas, eso sí lo voy a. Ah, sí, debe ser una de las sí, dos porque sí. todas están correctas, todas están correctas. Clara está simplemente el IGB, todas están correctas y tengo 18, pues, ¿no? Y en puntos tengo 19 de 21. Solo eso, doctor, vea ese tema y nos observa nuestras consultas y todo eso. Gracias. Sí, hay una pregunta que se está repitiendo, entonces esa pregunta es la única que hay que darle de baja. Okay, ok, sí, pero tengo 19. Claro, es que, por eso, a ver, aclaremos el panorama para todos. Tenemos tres preguntas, dos de ellas, o bueno, las tres se ha duplicado el tema del, de una pregunta, en ese sentido, la decreto fiscal se duplica, pero cualquiera de las opciones que marquen es la que corresponde atender. En declaraciones determinativas, igual, cualquiera de ambas respuestas que marquen, ambas tendrían que dar. Bueno, deberían dar un resultado positivo. En la única que sí tenemos un tema de que es este, vinculante es en el tema del IGB, que efectivamente el IGB neto, si no tenemos respuesta de 18%, vamos a tomar en razón del IGB neto, que es el 16%, y esa sería la respuesta correcta. Ok, doctor. Gracias. Entonces, en todo ah, caso, ya tendría un... Sería bueno porque... 21. No. Ese es, es mi problema. Gracias. Listo, Hans. Eh, Mirta, buenas noches. Adelante, escuchamos. Ay, no, ya no, doctor. Ya está aclarado todo. Listo, Mirta. gracias. Mónica, buenas noches. Adelante, escuchamos. Profesor, buenas noches. Disculpe, estaba noches. desactivado mi micro. No, simplemente igual que los demás, ¿no? Que mi, que en la pregunta 4 mi respuesta es el 16%. Y sale la respuesta 18.5. No lo va a considerar, ¿no, profe? Sí, por eso bien, digamos, ya absolvimos. ¿Perdón? Ya absolvimos, la respuesta correcta es 16. Ya, sí, eso quería saber. Gracias, profesor. Eso buenas noches, adelante, te escuchamos. Oh, buenas noches. Bueno, igual, igual que todos mis compañeros, tengo ese mismo problema del porcentaje, pero bueno, hay, hay otra pregunta también que tengo dudas. Sobre la pregunta, dice, ¿cuál es el valor de la UIT? para el 2021 y bueno yo sé que es 4.400 pero yo he puesto nuevos soles porque nuevos soles es la moneda no de nacional pero no, acá la por... moneda nacional es soles soles cambió, ya so soles doctor ya, bueno, disculpe buenas noches con, de... justamente yo también no sé si mi compañero hecho ha visto lo mismo porque cuando yo he estado viendo resolviendo esta pregunta todos indicaban nuevos soles todos entonces, por eso dije, todos dicen ver? nuevos soles y no puede ser, era, claro, yo sabía que era 4400 eh, y, y 00100 soles, nada más, pero ahorita veo otra vez y ya veo que ya aparecen soles, nada más, ¿no? O sea, por eso digo, yo no sé si yo nomás he visto así, por eso yo había puesto ninguno, no sé si también a mi compañero Edson le ha pasado lo mismo. Mm, a ver, okay. Al momento de resolver es que no, el examen, todos estaban con 100 nuevos soles. Todas las respuestas. El tema, doctor, es que yo eh, supuestamente fallé mucho solamente en esta pregunta, pero igual me ha puesto solamente 16 de nota. A ver, las preguntas no se varían dentro de lo que sí la duplicidad va a permanecer. Lo que sí han visto es, en eh, una dice ninguna, en otra dice 4400 y 00 soles, otra dice 4440 entre 100 soles. La otra dice 4400 y 00 entre 100 nuevos soles y la otra dice 4300 y 00 nuevos soles. No se repite, lo que es. sí pueden ver una repetición es hasta 4400. Pero dice I 40, o sea, 40 céntimos. No, sí, doctor, eso claro. Sino como le indicó, todas decían al momento de resolver las preguntas, todas estaban con nuevos soles. No sé si yo he hecho, me he visto mal, porque yo todas las he visto con nuevos soles. dije que todas están con nuevos soles y no puede no. ser, ¿no? Entonces, por eso es Había que... Había la opción puse también ninguna. de ninguna. Claro, por eso puse ninguna. Pero, no, pero, sin embargo, al momento ya de ver de las... las respuestas, las resueltas, ya aparecen solamente 4400 y 00100 soles, ¿no? Que obviamente esa es la alternativa correcta. Pero yo mm. ya había puesto ninguna sí, porque todas las vi y me aparecían lo más nuevos soles. es que por la premura no han leído de manera directa porque el tema de las, mm, las, las claro preguntas sí. o las respuestas, si no van a variar. Lo que efectivamente mm. se han comentado en relación de crédito fiscal, si sí se ha duplicado. Bueno, me, solamente mi consulta era esa, que por favor considere mi nota, porque solamente me puso 16 y yo he fallado solamente en una pregunta. Por favor. Eso, ¿no? a ver, vamos a ver eso, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver eso. mientras tanto, ¿tienes alguna consulta adicional? Figura levantada tu manito. Ay, no, doctor, se me olvidó bajarla. Pero en todo caso, doctor, aprovecho que me dio me la palabra. Eh, ¿Va a considerar a todos en general las respuestas que hemos col colocado como correctas y si el sistema lo ha puesto erradas, no? Doctor? Las respuestas correctas corresponden sí o sí calificarlas ¿no? conforme a lo que corresponde. Claro. Entendamos que son plataformas virtuales y en su efecto puede tener algún tipo de situación de detalle, pero la respuesta correcta corresponde al puntaje. Por eso ya he registrado probablemente cada una de ellas, que son en este caso las tres y las tres se han validado. Tanto la de crédito fiscal, la de declaraciones determinativas y la relacionada al IGV que se sí, dice. Sí, correcto, doctor. Eso va a ser el informe general para todos, ¿verdad, doctor? No, así es. No puede ser Ok, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti por la consulta. En un momento, parece que está saturado un poquito. No permite actualizar. Para poder ver los datos de Etso. Está muy el Sí, está un poco lento el Doctor, pero mientras va revisando, las preguntas se, por, de, por default se, corre, se corrigen solas o usted mismo tiene que corregirla, doctor? actualizando, pero no permite pero cargando, ¿no? Se ha colgado, todo Pareciera. Sí, en realidad, bueno, ha aumentado el grupo de alumnos y parece que eso también ha generado una carga, aparte de que el bueno, casi la mayoría de universidades tiene un cronograma ese cronoma coincide, ¿no? Y aquellos que tienen actividades virtuales indudablemente saturada dentro de todo el sector siempre el tema de la atención. Vamos a ir conservando en todo caso mientras que podemos ir cambiando de página. Epson está pendiente de revisión.